Baby, tú ahora estás lejos, estás lejos, pero esa mierda ya me da, ya da, igual. Me da igual, si me fumo tromas ya no pienso. no pienso, solo quiero malgastar el cash, que Dios cuida a mi familia, para ellos solo yo tengo amor, que Dios bendiga a todos mis hermanos, en el cielo brillando hay un dragón. ¿Ya está grabando? Ya sabe cómo me pongo para que me invites. A ver, escúchame, ya está, ya está, de aquí hasta el final, ya está, ya está. Que se acabe la carretera. Sois unas putas, soy vuestra musa. Las mejores personas que jamás conocí, no recuerdo a nadie. Basuco 666. Ha muerto.